Estamos comenzando con las microentrevistas del Centro de Lenguas y Culturas del Mundo. Estamos con la, con la profesora Rosario León, eh, que está a cargo del de curso de Cultura África, Diversidad Cultural y Literatura. Eh, como centro estamos interesados en hacer divulgación de los contenidos de los, de los cursos. Y eh, para partir, eh, bueno, y junto con agradecer eh, el tiempo de, de dar esta entrevista, me gustaría partir por preguntarle, profesora, eh, ¿por qué es importante estudiar la literatura africana desde el contexto de Chile y de América Latina? Bueno, hay varias razones. Eh, en primer lugar, eh, nosotros desconocemos bastante la cultura africana, ¿no? Eh, y lo que conocemos más bien es eh, una visión estereotipada eh, y construida por Occidente, por lo demás, ¿no es cierto? Y generalmente esta visión estereotipada que tenemos eh, es más bien eh, de carácter negativo, ¿no es cierto? Como las primeras ideas que se nos vienen a la cabeza sobre África es eh, la pobreza, eh, el hambre, la violencia, ¿no es cierto? estas eh, eh, guerras civiles, eh, dictaduras, un montón de cosas, ¿no es cierto? Eh, Y solemos quedarnos con eso nada más, ¿no? Y, y África es mucho más que eso, ¿no? De partida, África también tiene una parte cultural eh, que es eh, árabe y la subsahariana, ¿no es cierto? Que es, es diferente. Entonces eh, es un continente. Y, y tendemos como a hablar de África como si fuera una sola cosa, y nos saltamos como esta enorme diversidad, diversidad de lenguas, que es pero gigantesca, ¿no es cierto?, eh, y, y tendemos a quedarnos con, con, con estas imágenes que es como un todo igual, ¿no? Y bueno, y llama la atención, ¿no es cierto?, que África es un espacio particularmente como desconocido, porque a veces nosotros tenemos más contacto con, un, con partes del mundo no occidental, ¿no? Eh, conocemos algo más, sobre todo otra vez como de, de, de, de los jóvenes, ha llegado mucho como la cultura japonesa, bueno, en fin. ¿no? Eh, pero llama la atención lo poco que se conoce de la literatura africana, particularmente desde ahí, desde mi ámbito, ¿no? eh, y pensando que nuestros continentes tienen una relación. Sí, y esta relación viene dada ¿no? desde eh, la trata de esclavos, ¿no es cierto? desde la llegada de eh, di diferentes pueblos africanos a nuestro continente y que aportaron en, eh, en nuestra cultura latinoamericana, del Caribe, ¿no es cierto? también en, en, en Norteamérica, en Estados Unidos, sobre todo en la parte del sur, eh, etc. ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos ahí un vínculo y yo creo que es necesario, como eh, abrirnos a conocer ese, ese mundo eh, y poder pensar como en, en estos vínculos, ¿no? ¿En qué nos vincula? Y además, pensando en Chile, eh, que hoy en día está experimentando la migración como de, de, de una manera que no la había vivido antes, y por lo tanto también eh, la experiencia de convivir, ¿no es cierto?, eh, con diferentes culturas. Eh, y eso hace más aún, creo, importante y necesario. Eh, abrirnos un poco y mirar a lugares que no hemos mirado, o que están poco tratados Y en ese sentido, eh, creo que la literatura eh, permite conocer diferentes realidades, diferentes culturas que nos hagan repensar en estos diálogos, ¿no? eh, por ejemplo, sur-sur, como Latinoamérica y África eh, En fin, y además Creo que es algo súper necesario salir un poco como de este canon eh, occidental tan instalado que tenemos, ¿no es cierto?, donde ha sido fundamentalmente eh, dominado por hombres blancos, ¿no? Eh, sobre todo hombres, eso ya es algo que ya se está trabajando mucho, ¿no es cierto?, la apertura a, a, a la escritura femenina y qué sé yo, pero... Eh, todavía sigue siendo un canon sumamente rígido, y eso es parte de lo que ya se está haciendo en las diferentes universidades, en las escuelas de literatura, hay una apertura ¿no? a estudiar ya eh, a salirse de este canon, por lo tanto, creo que eso es importante. Pensando en, en, en abordar eh, esta diversidad y en los puentes entre América Latina y África, eh, ¿Con qué autorías eh, se puede comenzar a, a leer la literatura de África? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Eh, de, qué, ¿De qué época, siglo XX, XXI? ¿Dónde están ubicados la, lo que va, se va a presentar en el curso? Claro. Eh, bueno, mi propuesta es partir primero como con lo, en, en este curso, es partir primero con eh, una primera generación, como lo que se ha considerado los fundadores de la literatura africana moderna. ¿Sí? Eh, y ahí yo propongo partir como con clásicos de la literatura africana, eh, continuo Chinua H.B., que bueno, además ha, ha tenido una fama mundial también, un reconocimiento mundial, es un autor nigeriano eh, y que su libro, que es más o menos, eh, él empieza a escribir a finales de los 50, esta novela es del 58, ¿no? eh, su libro Todo se desmorona ha sido como un gran referente de la literatura africana porque también esta primera generación es bastante política, ¿no? en una postura abiertamente anticolonial, eh, de, de mostrar, además ese libro muestra eh, precisamente como eh, la historia eh, de, de su pueblo, ¿no es cierto?, como antes de la colonización y el proceso, como el proceso abrupto que golpea a este pueblo en el momento de la llegada de los colonos eh, británicos. Entonces. Eh, entonces me parece que es una buena obra para partir, como en poder entender también el proceso histórico de lo que significó como la llegada de la colonización europea a estos pueblos y, y los efectos que tuvo. ¿no? Eh, dentro de esa nueva generación está Nungugi Watyongo, que ha sido, bueno, es un escritor keniata. Eh, que ha sido constantemente como candidato al Nobel, ¿no?, este último tiempo. De hecho, llamó mucho la atención como que no fuera él el que se lo ganara, eh, se lo ganó otro africano, ¿no es cierto?, Gurna, eh, eh, se lo ganó, eh, pero él ha sido como el nombre que ha estado sonando eh, constantemente por toda la trayectoria que tiene, eh, y, pero también porque no es solo escritor de novela, bueno, es escritor de teatro, eh, de ensayos, ¿no es cierto?, eh, y que ha que tiene una reflexión importante, crítica, ¿no? sobre eh, los efectos de la colonización y la necesidad de la descolonización. Y también tiene un libro importante que se llama Descolonizar la mente, eh, eh, que bueno, que plantea un montón de cosas como respecto a aspectos culturales también, eh, a la escritura, a la literatura africana, que me parece muy importante. Eh, y además él, en estos últimos años, ha tomado la opción como de escribir en su lengua materna, que es un gesto también político súper importante, ¿sí? eh, Las primeras obras sí las escribió en inglés, ¿no? Eh, bueno, eso sería como una primera generación, y también dentro de esta también podría estar Coetze, ¿no? Eh, que es un escritor eh, sudafricano, bueno, que de hecho también eh, se ganó el Nobel, eh, y que tiende a ser como uno de los autores más conocidos, y ahí también tendríamos que preguntarnos, bueno, qué raro, ¿no es cierto?, también que el escritor como que más se conoce eh, sea blanco, ¿no es cierto?, eh, pero creo que igual también es, es un autor importante como de revisar, y, y también como que permite conocer todo un, un, un, este mundo del apartheid en Sudáfrica, que, que es, que me parece eh, relevante de conocer, ¿no? Como para hacerse un panorama y poder ir también ir viendo distintas partes. Eh, y luego ya una segunda generación, más, nacía después de los años 60, eh, ahí yo también propongo leer a un escritor eh, de Angola, ¿no es cierto? Que eh, hablan portugués, ¿sí? Eh, que es eh, José Eduardo Agualusa ¿sí? Y luego ya eh, llegamos a eh, Timamanda, eh, Gotzi Adichie y a Yagashi, sí que, que son ya una generación mucho más joven, sobre todo la, la última, eh, la escritora yagasi que es Ganesa, eh, Timamanda es nigeriana. ¿sí? Eh, y bueno, y ahí ya entramos también como a un escenario donde entran también con mucha fuerza las mujeres, ¿sí? las, las escritoras. Eh, eso sería o sea, como para poder tener como un panorama desde lo más eh, clásico podríamos decir eh, pero también ya entrar a una literatura contemporánea y que, y que es como una invitación a abrir eso no, como son pequeñas puertas siento como que podemos abrir a interesarse a leer en, eh, sobre o sea leer literatura africana en el caso de, de, de la escritora en eh, Ngozi vinci como ella eh, ha tenido una visibilidad, eh, por ejemplo, con las charlas T, donde ha hablado de feminismo, eh, donde también presentas en, en el curso el tema eh, de su visión de la literatura, eh, cuál es su importancia eh, para la, la vinculación de las literaturas de África con el resto del mundo, para que sean conocidas, cuál, cuál es el lugar de, de esta escritora nigeriana. Sí, yo pienso que ella tenía un, un, como un papel súper importante, eh, como, como una puerta de entrada también a, a, al mundo literario africano, ¿sí? Eh, y, y sobre todo al mundo femenino literario, ¿sí? Eh, creo que, como tú decías, ella participado mucho en charlas TED, y yo creo que esas charlas TED fueron como la ventana, ¿no? Que, que la, la hizo muy conocida, ¿sí? Luego, esto además se transformó también como, pues, bueno, hay todo un tema editorial también detrás, ¿no? Eh, pero que la toma, ¿no es cierto?, Random House, y edita esta serie de eh, charlas de todos, eh, todos deberíamos ser feministas, si no me equivoco, sí. Eh, todos deberíamos ser feministas, ¿no es cierto?, eh, otro que es como el peligro de la historia única, eh, hay otro eh, que es sobre educar eh, hijos feministas, ¿sí?, eh, todas esas charlas se difundieron eh, mucho por eh, internet, eh, y la gente la empezó a conocer. Eh, y de hecho lo que más se vende de Timamanda son estos libritos, y que están asociados también como a la temática fe feminista. ¿sí? Eh, en ese sentido, eh, creo que esa, esa fue la puerta ¿no? que, que abrió y que la, la gente la empezó a escuchar, la empezó a ver, y plantea, yo creo que, dos cosas, ¿no?, creo, dos puntos como importantes. Uno, esa, esta charla del de, de peligro de la historia única precisamente muestra eh, esta idea de, de, la, de la África, de este estereotipo sobre África, ¿no? que solo nos quedamos con una historia. ¿sí? Y, y de hecho ella también habla de su misma experiencia, ¿no? como nigeriana, de una cierta clase, ¿no es cierto? de también hacerse como ideas sobre ciertas gente ¿no? de, de, de su país. Y, y, y advierte ¿no? que también es ese peligro ¿no? de esta homogenización o de pensar que todo cabe como dentro de lo mismo, ¿no? sino que abrirse a conocer las diversidades. ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, bueno, además, además de eso, eh, con este elemento que es el feminismo. ¿sí? Y un feminismo que aquí ya está hablado, no como desde... Eh, nuestro mundo occidental, sino que eh, ya una escritora africana que habla de feminismo desde su cultura ¿sí? Entonces creo que eso funcionó también como un gran atractivo eh, para la gente ¿no? y, y por supuesto que a través de ella, eh, a través de sus novelas, eh, queda, eh, nos abre este mundo Y quedan las ganas de seguir leyendo como otras, otras autoras, eh, hay muchas autoras Igual de buenas que Chifamanga, ¿no es cierto? Ahora ella ha sido un éxito editorial, se vende, es la que, la que más conoce. Su novela americana, que además habla de la migración, eh, de ser una mujer africana, ¿no es cierto?, viviendo en Estados Unidos, toda esa experiencia, la experiencia femenina en eso. Eh, creo que, eh, que, que tuvo una muy buena llegada, ¿sí? Eh, hay muchas otras escritoras eh, en este momento. Eh, Buenísimas, ¿no? Que, que yo siento que están un poco como detrás, eh, no detrás de ella, pero que a través de ella se puede llegar, ¿no es cierto? Empieza a circular, de repente empezaron a ver en las librerías más escritoras, ¿no? Eh, tra traducidas por, no sé, la editorial Salamandra, empezaron a llegar, llega muy poco, eso también es otro desafío, o sea, no, no llega literatura africana Salvo Chimamanda, que tú encuentras todas sus novelas, no llega, ¿sí? Eh, y ahora, yo veo que hay mayor circulación, y creo que tiene que ver con eso. Bueno, entonces la invitación está hecha, a, a quienes estén interesadas, interesados en eh, ver el, los eh, temas del curso eh, de Cultura África, Diversidad Cultural y Literatura, le agradecemos a la profesora Rosario León esta conversación, eh, y luego eh, tendremos más entregas sobre otros temas eh, de los cursos de Cultura, Tales como mujeres visionarias, eh, literatura del Japón, de Rusia eh, y otra, otros lugares del mundo. Te agradecemos mucho, eh, profesora. Gracias a ti.